Thank you. Amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro espacio semanal. Están viendo de noche, hemos hecho la grabación lo más rápido que pudimos. La mandamos a sala de edición enseguida para emitirla esta semana la gravísima represión eh, contra el Love eh, Winkle en, en Mascar. y Esta situación que ha transformado una vez más el escenario cada vez más derechizado del gobierno del Frente de Todos, prácticamente indistinguible, de las actividades de Patricia Bullrich y su banda de racistas, eh, lo que está pasando hoy en el Ministerio de Seguridad comandado por Aníbal Fernández. El mismo discurso, la derechización constante que se promueve a través de los medios corporativos y por otro lado esta anuencia en términos culturales de seguir bancando las represiones de acuerdo al lugar en el que son. ¿no? Eh, nadie habla de Lewis, nadie habla de un inglés que se robó el lago escondido, pero sí todos somos expertos mapuchólogos y otorgamos certificados de buena conducta a las comunidades que no pelean por sus derechos. Esta apretada síntesis de veintipico de minutos de todo lo que ha sucedido en estos últimos días y que tiene que ver con la gravísima situación y la vulneración de los derechos humanos de los pueblos originarios preexistentes en nuestra Argentina. Nos vamos rápidamente a ese resumen, nos encontramos al final del programa. en Villa Mascardi, en el desalojo que se hizo sobre una comunidad mapuche donde todavía hay siete mujeres que fueron detenidas en una causa que no tuvo ninguna de las instancias procesales adecuadas para un momento de democracia. Sobre todas las cosas, eso, fueron trasladadas sin, sin conocer sus causas, fueron apresadas, lejos de sus casas, fueron apresadas con bebés y están hoy en día en una situación donde nada se conoce. Es y embarazada. Es un conflicto que deberíamos poder hablar, deberíamos poder conocer y deberíamos, sobre todo, poder interiorizarnos por fuera de los medios masivos de comunicación con intereses muy concretos, en que la única verdad o la única palabra sea la palabra de quienes codician esos territorios lo único que se defiende son, es la legitimidad de la, eh, la garantía de quienes sostienen 900.000 hectáreas en territorios que son de todos y fueron entregados por 2 pesos con 50 a empresarios extranjeros como son empresarios no, no, se los, no hay condena ni hay eh, ningún tipo de eh, causa que se siga ¿no? Lewis tiene un lago, se lo regalamos Claro, pero es de común, ¿no? Tremendo. Bueno, yo eh, invité a una, a una amiga que es eh, Anaí, que podés acercarte si puedes para hablar un poco con ella. Eh, Anaí Meri es, eh, es mapuche y es docente de historia. Bueno, eh, me interesaba entonces que viniera Anaí Buenas tardes, Mari Mari y Kokuche, Mari Mari al que se ven, Mari Mari, bien Kokuche y bien Kokuche, bien Machapuna bien al Veamos también a los sindicatos porque entendemos los magoches hoy somos quizás esa esa punta por la que se inicia todo, pero bueno, esto va a continuar y va a continuar sobre los barrios y va a continuar sobre la gente, va continuar sobre el pueblo, que somos quienes no tenemos poder es fundamental todos los espacios que se nos abren para poder romper el cerco mediático sobre nuestro pueblo y sobre nuestras luchas también, son sumamente importantes. Y convocarles a este miércoles a una marcha interprovincial que vamos a realizar desde el espacio del Fortín, que está por aquí cerca, eh, junto con Neuquén y asociaciones y organizaciones sociales de Neuquén y Río Negro que nos van a estar acompañando. Les esperamos allí también a las 17 horas. Muchas gracias por el espacio. Buenos días, nos encontramos en la Ruta 22 Rotonda de la Ruta 22 en Cipoleti con un corte de la, del puente carretero que une las dos ciudades con Neuquén. Esta movilización fue espontánea de las organizaciones sociales y de, los, y de los peñis, mapuches y lamien urbanos que quieren hacer visibilización sobre lo que está pasando con la Machi Betiana Coluán. Estamos acá con María, Nahuel, la mamá de nuestra Machi, Betiana con Luan. Estamos acá en el aeropuerto esperando que la dejan ingresar para poder ver a su hija, a nuestra Machi, a nuestra autoridad de Puelmap. Mari, Mari, con Mari, Mari, con Machi, Mari, Mari, kolonko, Mari, Mari, eh, nienko, nientre, nienko, wimpul, eh, bueno, hoy aquí hemos llegado a ver a Nuestra Machi, todavía hay uno dentro, han de entrado otro Lamuen, a traer su fichi, a traer Lenehuen. Eh, por fin podemos entrar hoy, estamos rodeados de milico acá, pero bueno, hemos entrado. Sabemos que Nuestra Machi tiene mucho Nehuen, mucha fuerza, y también gracias a todos los Lamuenes que en todos lados de los territorios han estado haciendo Millicum. ...por nuestra Machi, por nuestros Kona, chafe ...que están en los Huincul, que sigan resistiendo ...y van a seguir ahí, así que bueno, la buena... Eh, ...gracias a todos aquellos que nos acompañan... ...esta es una lucha de todo el pueblo mapuche... ...hay que seguir recuperando los territorios... ...tenemos que seguir luchando por nuestra Mapu... ...para que no la contaminen, por nuestro Huincul... ...por todos aquellos que están con nuestro Lejún todo aquello por el regue de mi machi porque también el rengo de mi machi está, ha sido manoseado una vez más pero vamos a seguir luchando no va a haber nada en este momento nuestra autoridad ancestral nuestra machi está por ingresar a ver a la machi Vetiana con Luan. acá con Pula Muen en el aeropuerto estamos ingresando acompañados por la gente de la PCA de joder puta de puta Vamos, loco. Vamos, loco. ¿Qué carajo hacen? Eh? Eh, qué hablamos, loco? Eh. ¿Qué les pasa? ¿Qué, qué carajo les pasa? ¿Qué, te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¡Si no están haciendo nada! ¡Ya! ¡No estamos haciendo nada nosotros! ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡Que tranquila! ¡Que tranquila! ¡Que tranquila, qué loco! ¿Qué, ¿Qué hablamos haciendo? No, no, loco! Me no, no, te te no, te no, no, no, no, la no, no, no, no, no, vamos, vamos, vamos ¿Qué, nosotros llegamos recién, acabamos de llegar recién, a a Pero... ahí, ahí ¡Para! ahí arriba que, que, que no tienen, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos, vamos, de vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Ya que no, no, la no, la no, no, es para, no, recibir, es para es recibir, nosotros venimos a recibir. Pero ¿y cómo la van a recibir si la unión no, que es no, no, en la plataforma? Podemos pasar el aeropuerto en un área pública. Claro, pero pero fuera. Por eso, eso más no, que nada vamos a estar lejos, comentar. pero la intención es de poder estar poder estar cerca, lo más cerca poder posible. Podemos Betiana con Nahuel, Mari Mari Pulamuen, Estamos acá en las Mapu, estamos haciendo hicimos cinco que Nipón le mandamos Cumene Buen, se entrene wen taipu Machi Veciana Curuan, se entrene wen Pulamuen que están detenidas, se entrene wen a los fuguenzo que están resistiendo en el en el territorio las loc, las la Kelwe in Mapu. Kumene wen taqui, se entrene para que nuestra machi pronto vuelva a su regue, pronto vuelva al territorio, Les mandamos un meneguentati de acá. Ey, la uñelo pingen, hinché puñal chefe, puse que gusao teo, cogíte gusao fileao, eh también mulfum. Eh con puche, con pulamay, con puenoí con Puñañá, sí. eh, necesitamos con urgencia que nos ayuden a difundir esto, no están dejando de parir a nuestra Lomuel, eh, Romina, que es una de las detenidas desalojo alojo a Lasko Monitul Mapu. en este momento la trajeron de urgencia y no me están dejando entrar como su acompañante, como su puñalchefe que vengo acompañándola desde toda su gestación, eh, nos están vulnerando como mujeres, nos están dejando, dando nuestro derecho a parir. Eh, llamo a todas las mujeres conscientes, a todas las mujeres que son madres, a las que no también, a acompañar esto. Es injusto lo que están haciendo, es inhumano lo que están haciendo. Nosotros como Mapuche tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra propia forma de parir. Nos están vulnerando. Necesito su acompañamiento, Pulamuen, Puñaña, Puuenuy, Pu Gon pu pu pu Puche en general. Eh, eh, bueno, mucha fuerza Remulafén, Nehuén con Puché, eh, hoy mismo se está trasladando a Pula Muen, a Buenos Aires, despojándonos de nuestro territorio, aún siguen haciendo estas prácticas que son de la época de la dictadura, no podemos seguir así con Puché, Nehuentul, salgan a las calles, salgan, pido eh, que, que se escuche nuestra voz, no se están oyendo nuestras voces, no nos están tomando en serio, están haciendo lo que quieren con nosotros, llamo a todos a salir a movilizarse. Mañun culén, tamun, tamun sungun, tamun keliún, con puché, con puñañá mañun. Así No, mai mai compuche, mai mai compulamien, eh, buenas tardes, pumai, en realidad, porque ya es la nochecita del 8, del día 8 de octubre, eh, estamos en, en Bariloche, llegamos a Furiloche, meu. Eh, de, estamos actualmente las seis eh, somo detenidas con sus, con sus bebés, eh, estamos en la PCA, eh, las cuatro eh, Lamien, o sea, tres Lamien y, y yo, Inche, que, que es, mi nombre es Andrea, eh, estuvimos hasta hace unas horas en el penal de Ceiza, injustamente encarceladas, somos presas políticas mapuche, estamos en huelga de hambre, exigimos nuestra libertad inmediata. Eh, ya una parte de nuestro reclamo que era volver a Bariloche se cumplió pero ahora necesitamos estar en libertad porque es nuestro derecho porque todos los procedimientos de investigación y demás y, y, y, de, y legales se pueden hacer con nosotras en libertad porque nuestras también tienen bebés y sus bebés también están presos y, y hay otras también que tienen niños muy pequeños porque también hay una LAMIEN que está embarazada y está detenida también en un hospital, y está a punto de tener su bebé. Eh, exigimos eh, que esto se resuelva eh, cuanto antes, y también que la desmilitarización de, del territorio mapuche, del la Wincul Mapu. Nosotras atravesamos cosas muy, muy, muy feas, que muy graves, eh, sentimos todo el tiempo la violación a nuestros derechos, a nuestros derechos mínimos y nos sentimos muy en carne propia, en la piel, hoy en el presente, todo lo que vivieron nuestros ancestros y ancestras, todo lo que fue el traslado forzoso sin decirnos nada y con el maltrato y esposadas y encadenadas como nos trataron, desnudándonos, tomándonos fotos y haciendo miles de sellos sin que nos dijeran ni una palabra a dónde nos llevaban. Eh, sentimos en carne propia lo que vivieron nuestros Juy cuando los trasladaron a la isla Martín García. Eh, queremos que esto no se repita más y también queremos poder vivir en, en libertad y que nuestros Lamien eh, puedan vivir libremente en sus territorios y poder tener nuestras prácticas espiritual como como ese es nuestro derecho, ¿no? Y, y a tener nuestra, nuestro derecho a la salud, a la educación, al territorio. Mari, Mari, miel, estamos acá en el aeropuerto donde tienen detenida nuestra autoridad ancestral de Puermapu, la Machi Vetiana junto a Pula Muen, a dos bebés. este medio, que yo no soy terrorista, que nosotros lo que estamos allá en el Mascardi no somos terroristas. Terroristas son aquellos que tienen muchas armas, creo yo, y lo que salen a matar. Terrorista es el Estado, el que en este momento está haciendo allá ese gran operativo, eh, desalojando a nuestra gente, pero no los van a desalojar de todo. Nosotros también estamos en contacto con los abogados, de entrar a un primer lugar que está en conflicto con Parque Nacional, la primera detenida fue nuestra Machi, junto a su Piche, tiene uno de cuatro meses y uno de tres años, ella se encontraba con su hijito sola y este, ahí fue detenida. Después fueron detenidas a largo del camino las otras, la en distintas rucas, este, fueron detenidas. Ahora estamos esperando que me voy a hacer cargo de todos mis nietos que están trayendo hacia Bariloche y acá la, la muene la van a llevar a distintos lados de, los torre, de las comisarías, seguro, y también hablando y responsabilizando acá la primera, es Anabela Carrera, la gobernadora, la anti-mapuche. Después Diego Fruto, que se deje de hacer comedia, porque así como hablan tanto Diego Fruto, Diego Fruto está haciendo una comedia hace casi 16 años. ¿Por qué? Porque él quiere que nos echen de lugar. <tose> Kullelo fufuche, kullelo fufucha, kullelo fultaso moku, kullelo fuche antru maiva i maipuñen. Puku ifikache yen. Inti tamaide se kulloa piñen mapuche tanche. Hoy nos encontramos acá en la afuera del juzgado federal número 2 en la ciudad de Neuquén Guaría, acompañando a la Lof Kenwin Kulmapu eh, frente a la brutal represión que han vivido en el día de ayer, exigimos la restitución ya de sus tierras ancestrales y la libertad ya a las pulamán que están detenidas. Exigimos el cese de la represión y la desmilitarización del Walmapu. Bueno, esta acción la resolvimos eh, no solo acá en Nauquén, sino en Fistemenuco en los juzgados federales, y estamos invitando a diferentes territorios a señalizar a la justicia federal como parte del Comando Unificado Antimapuche que no es nuevo, más allá de que hoy tenga la firma de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Eh, en el, nosotros ya sabemos que en el 2017 nuestros pulamien eh, fueron perseguidos por este mismo comando unificado cuando estaba eh, dirigido por, por Patricia Burlich y que tanto las provincias de Neuquén como la de Río Negro y como la de Chubut son parte de ellos junto con, su, con sus eh, justicias provinciales y federales. ¡Hijo ¡Hijo de puta! ¡Esclavo, hija de puta! ¡Ven a matar un suelo! Inche, Mirta, Kubinka, Pingén Está allí Lof, Currache, Vuelta de Cusamen, Vuelta del Río Chubur Bueno, vine a este encuentro hey, Es la primera vez que vengo Y principalmente vine a, a solicitar ayuda Para nuestras lamienes que están presas ...y visibilizar toda la situación que está pasando en nuestro pueblo. Con respecto a, la, a tus hermanas que están detenidas, ¿qué podés contarnos al respecto? Fue muy injusta la situación con la, la, la comunidad donde está Winkul. Está la primera machi que hace más de 100 años que no se levantaba una machi. Por eso poder, poder visibilizar la importancia de nuestra autoridad espiritual como Betiana Colón Nahuel... Que, que está el, el Estado contra ella, porque sabe lo, que es un, sabe lo que significa que nuestro pueblo se esté levantando, principalmente las machis. Entonces, por eso vinimos a visibilizar la situación que está pasando con nuestra lamien machi y toda su comunidad, también denunciar lo que ha pasado con las lamienes, con, con los huaychafes que están en el territorio resguardándolo y todavía están... El estado terrorista lo está persiguiendo con helicóptero, con perros, con armas letales. Y entre esos huaychapes se encuentra un niño, un piche de 12 años. Terminamos este especial con toda la urgencia, también la angustia y la movilización, esta constante búsqueda de respuestas que se van a encontrar en la calle. Ni más ni menos, donde siempre se han encontrado todas las respuestas que el pueblo, la movilización popular, las organizaciones que no claudican y aquellos que no tienen miedo de decirle represión a la represión, han encontrado siempre un cauce en estas luchas desiguales. ¿no? Del otro lado están las corporaciones mediáticas, están los bancos, están los terratenientes, está este odio completamente irracional que siempre promueve el racismo y el clasismo en la Patagonia y este esta admiración ¿no? a Benetton, a Lewis, a las corporaciones cataríes que están fraccionando de a poco con la anuencia cultural y mediática de este, gran parte de las riquezas naturales de nuestro país. Imaginémonos cómo nos sirven como una unidad de negocios en la mesa de saldos de las corporaciones internacionales. Así ven a Vaca Muerta, así ven al litio, así ven a las riquezas desde Nahueve hasta lo que está pasando en el lago Mascardi, en toda la zona de Villa Mascardi. Nos encontramos la semana que viene con más trabajo a través de nuestro Cartago, acá por nuestro canal como siempre. Hasta entonces.